¿Puede un tumor tener otro tumor dentro? La respuesta es que sí, son los llamados hipertumores. Sorprendentemente, estos hipertumores compiten por los recursos con el tumor principal, actuando como un parásito de este. De esta manera, impediría su crecimiento a un tamaño letal. Se ha postulado que este mecanismo impide que criaturas grandes, como elefantes o ballenas que tienen más células, desarrollen cáncer con más frecuencia.